Aunque no lo crean, tema para controvertido el de los beneficiarios a las herencias. ¿Por qué? Bueno, porque en ocasiones suelen confundir los derechos y cualidades que tienen cada uno de ellos. Lógicamente me refiero al heredero y al legatario. En líneas generales, el heredero tiene más beneficios que el legatario, pero hoy vamos a conocer más a detalle sobre estos personajes. Además, vamos a analizar... Una afirmación que tienen algunas corrientes del pensamiento jurídico sobre la figura del sucesor. Todo esto hoy en el tip sucesoral que ya se encuentra terminando nuestra temporada 2021. Quédate aquí y fórmate con nosotros. Buen día mi querido justiciable, yo me llamo Juan Carlos Ron y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral, la sección más destacada de tu canal Sociaihack y, y que trae para ti la mejor información técnica de carácter profesional en materia de sucesiones y herencias. Recuerda que está dirigido tanto a profesionales del derecho de la contaduría como también al público en general que necesita conocer de estos saberes que son esenciales conocer en estas circunstancias de realizar un proceso de apertura de herencias te invito a que me sigas en nuestras redes sociales o también nos contactes a través de nuestro correo electrónico para solicitar información sobre nuestras actividades de capacitación y servicios de asesoría y productos profesionales que posiblemente serán de gran ayuda ayuda en tu caso hereditario. El tema para tratar hoy es un regreso a los conocimientos básicos de la materia de sucesiones y herencias. Es lo que llamaríamos un repaso de materia de pregrado y es un estudio sobre las diferencias que existen entre un heredero y un legatario. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una herencia? En términos generales, la herencia es la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte. La herencia puede ser testada o intestada. Herencia testada. Cuando una persona dispone de sus bienes y derechos por medio de testamento, el testador podrá designar en su testamento herederos y legatarios. Herencia intestada, cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, en este caso solo tendrán derecho a la herencia a los herederos legales, no habrá legatarios. Entonces, ¿qué es un legado? El legado es una disposición mediante la cual el testador dentro de su testamento deja un bien o derecho concreto, determinado e identificado a una o varias personas. Partiendo de esas premisas vamos a nuestro tema central, generalmente cuando me refiero a las personas que participan en una sucesión los denomino beneficiarios dentro de esta categoría se encuentran el heredero y el legatario. ¿Qué es un heredero? Entiéndase como heredero a aquel que recibe los bienes, el dinero o los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. Es un beneficiario a título universal. Esto significa que recibe ese patrimonio sucesorio en su totalidad en un, o en una porción que puede variar en fracciones como un medio, un tercio, un quinto o en porcentajes como 50%, 33,33% y 20%. Es interesante mencionar que dentro de estas porciones están contenidas tanto bienes, derechos y acciones como también deudas, cargas y obligaciones. Este tipo de beneficiario siempre estará presente tanto en sucesiones con testamento o sin testamento. Ahora, ¿qué es un legatario? Es la persona que recibe el legado y este vendría a ser un beneficiario a título particular, es decir, solo puede recibir bienes o derechos concretos y determinados. Y esto es dentro de un testamento. El legatario debe diferenciarse del heredero por la naturaleza de su participación en una sucesión sin embargo una misma persona puede desempeñar los dos papeles es decir puede ser heredero y legatario conjuntamente para que exista un legatario reitero debe haber un testamento por lo que esta figura no es posible en una sucesión sin testamento o ad intestato cuáles son las principales características del heredero primero ocupa la posición del causante segundo tiene posesión de los bienes hereditarios desde el fallecimiento del causante. Tercero. Sustituye al causante en su situación patrimonial. Cuarto. El hecho de ser heredero no puede cederse a terceras personas. Es decir, es intransferible. Quinto. Se hereda el derecho moral del autor. Sexto. Le sucede también en los trámites procesales abiertos. Séptimo. Los herederos responden de las deudas de la herencia con su patrimonio, si el patrimonio del causante no es suficiente. Octavo, el heredero puede ser por designación testamentaria o por imperativo de la ley. Noveno, si hay varios herederos, tienen todos derechos a una cuota de participación en la herencia. Y décimo, un heredero puede ser a su vez legatario. Ahora, las características más sobresalientes de un legatario son las siguientes. Primero, para ser legatario se deben cumplir con los siguientes requisitos. Veamos. Primero, ser una persona física capaz o una persona jurídica. Segundo, debe ser instituido como legatario en el testamento. Tercero, un heredero puede ser un legatario y en este caso se denomina prelegado Cuarto, si es una persona física puede existir o no haber nacido al momento de la apertura de la sucesión, Pero no puede ser una persona fallecida Entre las principales diferencias entre herederos y legatarios podemos señalar las siguientes Primero, en la designación los herederos pueden ser designados por voluntad del testador o por ley mediante el Código Civil. En cambio, los legatarios solo pueden ser designados por voluntad del testador en su testamento. Segundo, en la sucesión, los herederos son beneficiarios a título universal, reciben la titularidad de todos los bienes y derechos del fallecido. Los legatarios son beneficiarios a título particular, solo reciben los bienes del legado. Tercero, en la responsabilidad de las deudas hereditarias. Los herederos responden de las deudas hereditarias con sus bienes hereditarios o con los bienes hereditarios y con su patrimonio particular, salvo aceptación a beneficio de inventario, como hemos podido mencionar. Los legatarios no responden de las deudas hereditarias. Ahora bien, si el legado perjudica a la legítima dentro de un testamento, podrá ser reducido o incluso eliminado. Es decir, el pago de los legados queda sometido al pago de las legítimas si hay herederos forzosos. Cuarto, en la aceptación. Los herederos para recibir los bienes hereditarios tienen que aceptar la herencia y también pueden renunciar a ella. Los legatarios adquieren el legado sin necesidad de aceptarlo, aunque también podrán rechazarlo. Quinto, en la renuncia. El heredero no puede renunciar a una parte de la herencia. La renuncia es total, aunque le queda la posibilidad de reclamar legados a su favor en los testamentos. El legatario, en cambio, no podrá renunciar a una parte del legado si esta es onerosa. Sexto, en los efectos de la renuncia En términos generales, si un heredero renuncia a su herencia La parte renunciada pasará a los herederos legítimos que la han aceptado Es decir, habrá un acrecimiento Si el legatario rechaza en cambio su legado Este legado pasará a formar parte de la masa hereditaria en su conjunto Séptimo, en la entrega de los bienes, legados o hereditarios El legatario recibirá su legado de los herederos o en su caso, de la albacea. El heredero no necesita autorización alguna para ello. Por último, debes saber que tanto el heredero como el legatario deberán liquidar el impuesto de sucesiones en la proporción que le corresponda. Existe una corriente o criterio jurídico entre algunos colegas que menciona que a los que suceden a un causante al momento de una herencia se les denomina sucesor y heredero, entendiéndose que existe una distinción entre ellos, es decir, no son términos semejantes donde sucesor en sentido estricto se usa para distinguir a la persona llamada a la sucesión universal que aún no ha aceptado, mientras que heredero se denomina aquel que acepta el llamado a la herencia. Este criterio viene del maestro y autor Francisco López Herrera en su obra Derecho de Sucesiones, tomo 1, donde además comentan que de forma impropia se confunden los términos sucesor y heredero como sinónimos. Con todo respeto a este gran maestro y referente del derecho de familia y sucesiones del cual tengo sus dos tomos en el área sucesoria y que de esas obras he estudiado, debo decir que no concuerdo con dicho criterio de distinción. Esto debido a que con la muerte de la persona nace opelejis, la vocación hereditaria y por ende la cualidad de heredero para esos parientes más cercanos del difunto, ya que daría en ellos aceptar o repudiar la herencia que es sinónimo de aceptar o repudiar su cualidad de heredero. En cambio, para este servidor... El término sucesor es para un ámbito más general en el sentido que se puede usar para cambios de directiva una empresa o consorcio, cambios de mandos o sustitución de titularidades a nivel gubernamental y administrativo y donde el término heredero estaría contenido como una clase de sucesor y en este caso específico toma el lugar de un difunto en sus bienes y relaciones jurídicas. Debo advertir que el hecho que no esté de acuerdo con el criterio del maestro López Herrera no quiere decir que dicho criterio sea incorrecto, sino que es otra corriente que se contrapone y que yo sigo en su postulado. Una de las cosas que siempre predico y practico es que el derecho no es una ciencia exacta, sino más bien es una disciplina relativa y que alberga varias corrientes de pensamiento que, según el respaldo de la normativa legal, su respectiva interpretación y nuestro argumento jurídico,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 tu comentario y tu apoyo y eso lo agradecemos buscando más temas de interés para ti en esta materia que generalmente se piensa que es limitada pero que al contrario tiene una gran vertiente de temas para sacar que hasta yo mismo me sorprendo de esa variedad si te gustó este video regálanos un gran like jurídico esto nos impulsa a seguir trabajando y te cuento que del total del público que ve nuestros videos en nuestro canal Mira, cerca del 75% no son nuestros suscriptores. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal social Hack para que comiences a recibir tus notificaciones. Y además, con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos y precios preferenciales en nuestras actividades y productos que ya están disponibles en nuestro canal. Además, recuerda que suscribirte es gratis. Y para seguir nuestros videos, dale click a la campanita de notificaciones que te llegará el día que subamos nuevo material. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales para que sepas algo más de tu este humilde ser servidor que te habla. Y si requieres contratar el servicio profesional de asesoría, Puedes contactarnos por nuestro correo electrónico que tendrá precio preferencial por tu suscripción. Mi bien ponderado justiciable, te deseo que tengas un buen día. Nos volveremos a ver por este canal y hasta aquí el tip sucesoral. Nos vemos en la próxima.